La Nebula 23 ¿Qué hubo pues primo? ¿Cómo le fue con aquella primita que le presenté todo bien o qué? ¡Cántame! Conocí una sevillana, conocí una sevillana? Que me dijo caballero ¿Qué? ¿Qué me dijo caballero, De dónde tú eres Estás perdido, pareces bueno Conocí una sevillana, sevillana. Que me dijo caballero, caballero De dónde tú eres Estás perdido, pareces bueno Conocí una sevilla Sevilla, sevilla, sevilla, sevilla, sevilla, sevilla, sevilla, sevilla Sevilla, Sevilla, conoce una sevillana Sevillana, sevillana, sevillana, Conoce una sevillana que la vi en Barna Tijuana Allí me dice pana, ahora la veo cada semana Que la vi en Barna Tijuana, allí me dice pana Ella me dice chiquillo, vamos te invito a la feria Primero subimos a la rueda y luego a una pared Ella me dice chiquillo, vamos te a la feria Conocí una Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, una sevillana, Sevilla, Sevilla, Conocí una Sevilla, Conocí una Sevillana Que me dijo caballero Ella me invitó al Prado y le dije, está bien, vamos. Y al otro día, un helado. A pan y poco a poco, los dos nos camelamos. Y ahora soy un sevillano. Ella me dice, chiquillo, vamos, te invito a la feria. Primero subimos a la red y luego a una panella. Conocí una Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Conocí una Sevilla. 23.